puerta es solo cuestión de tiempo antes del ataque de Brainiac. Una pelea que espero con ansias. Antiguos, revelenme el camino dorado. En sus nombres, Shu, Haru, Amon, Sehuti, Atón, Black Adam reveló el poder de Kandak y su ubicación. La sociedad obtendrá una muestra de la Roca de la Eternidad para mí. Deseo estudiar la famosa magia de la Tierra. La sociedad se separó. Creyeron que la Tierra era suya para conquistar, no tuya para destruir. ¿Y tú, Groth? ¡Que se pudra! Brainiac es mi maestro. Así es. Te daré nuevos soldados. Tráeme una muestra antes de que la Tierra sea destruida y recompensaré tu lealtad. Hagámoslo rápido. No te molestes, no queda tiempo. Sean bien en camino. Kandrak caerá ante Brainiac. ¿Peones, Roth. Los peones pueden llevarse la victoria. Si estás dispuesto a sacrificarlos. nos conspiran en tu contra. Este rey no es fácil de capturar. Aquí viene la caballería. Es apropiado que moran juntos los últimos monarcas de la humanidad. ¿Qué tipo de gobernante sacrifica a su pueblo por Preniac? Mi lealtad. No hacia Brainiac o Ciudad Gorila. Es hacia mí. Aguardaré hasta que el marciano exponga su debilidad y lo mataré con su nave. ¡Yo seré invencible! Ya me cansé de esta farsa de Grot. Tu arrogancia será tu perdición. No es arrogancia cuando eres excepcional. um Excepcional no es lo que yo diría Te creíamos muerto. Soy duro de matar. Batman me dijo que necesitaban una mano. Considérenme su compañero. Ven. ¿Cómo funciona esto? Infundimos tu tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. ¡Plupidu! ¿Qué haces? ¡Mis órdenes! Un espía. ...para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. Ahora, Jaime, ¡mátalos! Esta armadura es inútil en un niño. Cuando terminemos, arrancaré el escarabajo de su cuerpo. ¡Y tendré sus poderes! Sea una ola perdida. Maneras de matarte. Los trucos del escarabajo no igualan la roca de la eternidad. ¡Va, vergüenzas a Chu! Vergüenza, Mírennos. Tres reyes. ¿God, un rey? Eres una bestia. Un líder le sirve a los suyos. Tú solo te sirves a ti. Como sea. Seré el único que saldrá de esta cueva. Dañaste a mi pueblo, Brad. En su nombre tendré justicia. conspiran en tu contra. ¡Estúpidos! El pueblo de Atlantis exige justicia. ¿Contra Brainiac? He visto en su mente, sentido su poder. ¡No pueden detenerlo! ¡Pero tú sí! ¿Y tu cabeza? Vacía. Entonces no cambió mucho. ¡Arrow, quítense! Cyborg, ¿dónde está el interruptor? ¡En camino! Solo tienen que tirar del gatillo, pero solo afecta a un área local. Tienen que estar junto a Brainiac para que funcione. Bien. Escudos. ¡Supergirl, conmigo! ¡Víctor, ayuda a los otros con esas ventas! señales más fuerte por aquí ¿Qué sucede? Voces Miles de voces Candor. Cargo mi hogar. ¡Ah! Tenemos que ayudarlos. No sé si podamos. Tiene que haber una manera. <tose> <tose> Cara Sorel. Hasta hace poco, creí que mi colección de Kripton estaba completa. Tu captura hará que así sea. ¡Ah! Fracasaste en cada intento por detenerme. No eres excepcional. Solo eres un espécimen ordinario de una especie primitiva. Elimínelo. Sé que sabía hacer una entrada ¿Dónde está Kara? Capturada, a bordo La encontraremos Solo tenemos 20 minutos antes de que los betas arrasen con la Tierra ¿Y los demás? Atacando las betas Solo en caso de que no lo logremos Lo haremos